y hey, para los buenos días Crónica nueva, nos vamos de Monterrey para Bogotá Vamos a irnos por Dallas, son las 3.22 de la mañana Vamos por el Uber, vamos al aeropuerto de Monterrey Vamos a todas porque tenemos salida de vuelo a las 6 de la mañana Desde la noche ya dejado programado el Uber para que nos recogiera 3.25 entonces vamos bajando a ver si ya está abajo el Uber. Listo. Buenos días. Buenos días. ¿A ¿Qué nombre verdad? Ok. Mira, yo ya pedí que me llamaran a las 3 de la mañana y nunca me llamaron. ¿No le llamaron? No. Para el recibo tú me lo envías al correo, me dijeron, ¿no? ¿Tienes sistema? Gracias. Bueno. Vamos a ver si nuestro Uber. Buenos días. Buenos días, Manuel. ¿Dime? Manuel. Sí. Ah, eh, una pregunta, ¿me pongo adelante? Pues pongo las baletas acá nomás. Ya nuestro Uber nos estaba esperando, entonces. Estamos bien. Hasta luego. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¡Salí! ¿A tiempo? Ah, yo te programé 3.25. Sí. Dos bien, minutitos más. Mientras que eché la maleta. Ahí. El aeropuerto, ¿verdad? ¿no? Sí, señor. Sí, yo creo que hasta ahora no tengamos el lío, ¿cierto? ¿Dónde? Que hasta ahora no tengamos trancón. No, ahí no hay tráfico. Por eso. ¿No? La están remodelando nada. ¿no? Ah, la están remodelando eso. ¿Me dejas acá o te vas a ¿no? Mi amigo, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Bueno. bueno, ya llegamos al aeropuerto acá de Monterrey. No puede ser el check-in en línea, entonces nos toca ir al counter a, a chequearnos. Entonces, bueno, vamos a toda a hacer el proceso de chequeo. Estamos en la terminal A y vamos. Oiga, acá en Monterrey ya nos están pidiendo tapabocas. Buenos días. Vale, ya está el área de chequeo, documentación, check-in. Esto lo pusieron nuevo, lo remodelaron. Listo, vamos a hacer el check-in. Fue rápido más o menos del otro, pero rápido son las... Son las 3.55 de la mañana. O sea que el Uber se gastó en media hora más o menos. Fue pues rápido, pero pues bueno, hasta ahora no hay, no hay tráfico de nada. Bueno, vamos a buscar nuestro Punker porque no lo veo. Tenemos Frontier, United... United Volaris, esa es la oposición de Volaris, por eso hay tanta fila Nosotros vamos para Dallas por América Tenemos viva, ya vi en las computadoras de América en esto ya Uy, toda esa fila es de América Hola, buenos días voy para Dallas. Me permitiera pasaporte, por favor. Sí, ya tengo el Verifly también. Ah, perfecto, pasaporte y verify nada más. Viaje en prioridad o en regular? Eh, regular, ya. Pasaporte y ya te muestro el, ya te muestro el qué? Verifly. El pase. ¿Cuenta con usted con forma migratoria? ¿Yo soy? Eh... Ah, no, la puse acá, la puse acá. Perfecto, ah, perfecto. Me asustaste. Esta se la van a recoger en la. Sala, sí. Espera un poco antes de abordar. Sí, sí. No voy a chequear maletas ni nada. Ah, perfecto. Ahorita en la fila le imprimen sus pases de abordar. Es la única. No sé por qué no me dejó hacer el check-in en línea. Normalmente se lo permite a ciudadanos americanos. Aquí. No. Uh -huh. Eh. Este lo va a mostrar en la sala en el mostrador de adelante y por tener Fly puede pasar la fila al último en la... última hay gente? A Dallas, ¿verdad? Sí. Mira, este es Monterrey, Bogotá, completo. Perfecto, este lo va a mostrar aquí en el mostrador. Entonces voy a la, a la derecha del muro naranja a la derecha del muro naranja listo muchas gracias que tengan un buen viaje gracias a la tu compañero me dijo que a la derecha del muro naranja ahí eso? dime va a Miami a Dallas a Dallas ah pero trae el birthday sí ahora es me lo pongo para que se lo muestre ahí las viewpas. pasa ahí. Aquí. Ok, esto es el que vamos a enseñar. Aquí de este lado. Gracias. Nada. La ventaja, sí, la ventaja de tener el VeryFly que uno se ahorra la pila. Y es mucho más rápido todo. Bueno, vamos a hacer el chequeo y ya nos vemos. Listo. Toca siete, por favor. Gracias por allá hago el chequeo de seguridad. Gracias. Listo. Que tenemos. Tenemos nuestros pases de abordar. Fue rapidito. Son las. Son cuatro y 5 de la mañana. Son 4 y 5 de la mañana, entonces miren que con el verify no duramos ni 5 minutos en la fila y ya tenemos nuestros pases de abordar. Listo, vamos al punto de seguridad, ya saben que ahí no puedo grabar. Aquí nos dijeron puerta 7 y es puertas de abordaje 1 al 14 es ahí. Bueno, aquí apaguemos cámaras y nos vemos al otro lado. ¿Qué, pasamos rápido. Ahí están revisando el pasaporte con pases de abordar, pues rápido. Vengan, un consejo, cuando ustedes vengan a México y vengan de una vez les digo cuando ustedes vengan a México ustedes no, no van a encontrar como un oficial de inmigración como tal, cuando uno entra a México llena una forma migratoria que es esta, no, me, no recuerdo ahorita el número como, como se llama pero es esta forma migratoria, es un papel largo este papel no lo vayan a perder o si no después no pueden salir, se los cobran entonces esa es la forma migratoria que uno entrega cuando eh, esa, por, esa, esa, firma, esa forma migratoria, cuando uno ya va a abordar eh, se la piden a uno y bueno, hay que dar la migración hecha, entonces es súper importante que no la vayan a perder. Bueno, vamos al filtro de seguridad, entonces nos vemos después del filtro de seguridad, que la fila está larga. Listo, ya pasamos al punto de seguridad que está allá atrás. Y ahora vamos para, creo pues, que nos dijeron siete, vamos a nuestra sala de espera. Como tenemos como una hora antes de abordar, entonces voy a ver si les puedo mostrar aquí el aeropuerto de Monterrey. Eh, rápidamente, no es muy grande, pero es bonito, a mí me gusta. Y hay tiendas eh, chéveres como Claw. Y a ver qué hay de desayunar, creo que hay un Wings. Sí, me... Hay un Wings que se come en una sopita mexicana, es muy bueno. Que se ven que corremos así muy rápidamente. Entonces es un duty free que no puede faltar. Sunglass hot. Sunglass hot. Hut. Sería sunglass. Sunglass Ese café punta del cielo es bueno. Ahorita tomamos nuestro cafecito ahí. Y para allá son nuestras puertas. Y para allá, allá sola, para el otro lado solamente hay cuatro puertas que dice 1, 2, 9, 1, 2, 9 y 10. Hay una tienda de tom. no sé cómo se pronuncia eso, Tou Tou Tou. Bueno, cómo se pronuncie? Está como está muy temprano, no han abierto todo. Entonces, acá está la sala 9 de Volaris, la puerta 9, ese que dice el Gran Pastor, ahí es donde consiguen la machaca y la, la, la carne seca esta, ahí, ahí la venden, en el, en el Gran Pastor. Este es divers, diverso es también muy muy común en los aeropuertos, estos son dulcecillos y souvenirs, llaveritos, de última hora, por si se los olvidaron Allá hay un Starbucks que no puede faltar. Y ya, eso es todo para este lado. Ya nos vamos para el otro lado que es. Eh, es más grande, ¿no? Listo. Vámonos hacia las. Hacia el otro lado que está más. Está más, está en el arrastro de gates o de puertas. Este shop ahí ven todo lo que sea accesorios de celular. Y son baratos a, a audífonos, cargadores, baterías. Eh, auriculares, bluetooth, ahí es, Ese modo lleva muchos años, es como el Stereo, no sé por qué no ha llegado a Colombia. a las 6 de la mañana sale ese huevolo de viva para guadalajara Desde aquí el recorrido muy rápido son cuatro y tanto de la mañana y miren cómo está el aeropuerto ya qué cantidad de gente no son las creo que no son las cuatro y media puerto 3. Puerto, sean las 4 y 18 de la mañana. Y si hay, me gusta la cantidad de gente que hay. Y es porque los vuelos de las 6 de la mañana pues normalmente son los más baratos. ¿no? Bueno, entonces estamos hacia el otro lado, hacia la izquierda. O sea, para allá están las puertas, Son los gates. Entonces ahí sale el. Para Miami, la American Airlines 37.55, sale a las 6.20 de la mañana. Allá hay es, esa tienda que dice Corso, esa tienda que dice Corso que es como joyería, joyería. Está ahí. Los baños para allá también. accesorios para celular ¿Eh? listo acá tenemos el de Dallas puerta 7 ese es nuestro vuelo este, o sea, nosotros tenemos que salir de acá este es nuestro gate ya le a las 6 de la mañana miren, acá lo que les decía, el gran pastel, este sí está allá. aquí consiguen la machaca y hay como más cosillas, como mazapanes, glorias, pero lo importante es la carne seca. La tienda de Tigers, bueno esto está más corto, un movie la puerta 5, sin a son los panes de canela que son tan ricos pero, uh, Póngalos, miramos a 95 pesos y a 69 pesos. Pero mire esa carga calórica. Los rollos de canela son deliciosos. Y ¿Sí? hay un Starbucks. Pero el Starbucks, esto está cerrado. Está abierto el del otro lado. Y para allá está la plataforma. Para allá está la plataforma, para no se ve nada. ¿Listo? y eso es, yo creo que como lo están remodelando, pero bueno, está, eh, esta es la terminal del, la terminal A ah, de, de qué, de, de Monterrey, hay otra terminal que es de donde sale Aero, méxico eh, es muy similar, eh, y bueno, listo. Nos vemos cuando ya vayamos a abordar. Les sigo, les sigo documentando. Acá está crónica desde, el, desde Monterrey hasta Bogotá. A ver cómo nos va. que arrancamos. Ya vieron a que nos arrancamos. Y bueno, son las 4:18 de la mañana. Nuestro vuelo sale a las 6. Vamos a ir a tomarnos un café. Mientras, mientras es la hora de abordar. Sí. Buenas noticias. Y hay lounge para la sala de espera. Con el priority de pipas. Pero el problema es que está muy temprano y creo que la verdad, hasta las 5 de la mañana, no son ni las 4 y media de la mañana, entonces ni modo, no pudimos entrar. Pero hay, hay. el que sí está abierto es el Wings, ahí es bien rico. Lo que pasa es que, bueno, hasta ahora no me ha entrado un desayuno así, tan grandote. Pero miren, hay desayunos ya, y ay, este sí está abierto, miren, sus enchiladitas con café. Estos son platillos mexicanos. La, sopa, la sopita mexicana es bien rica. Bien. Desayunos con jugo, fruta y café o té de sobra. Chilaquiles wings. Y esos que están arriba son unos huevitos motuleños. Huevitos motuleños para que tengan en cuenta. son bien. Los huevos, esto le llaman dos huevos divorciados. Cada uno en su tostadita con su salsita jabón y sus tajaditas de maduro. Esos son unos huevos motuleños. Es que no son huevos eh, revueltos, sino huevos estrellados. Buenos días. Un americano mediano, por favor. es? negro. Pues miren esa torta de zanahoria, se ve buenísima, 98 pesos viene siendo ¿qué? 4 dólares. Acá no torta de chocolate, 98 pesos. Precios de aeropuerto. ¿sí? ¿sí? Gracias Seis y de cotizado. Listo? Pasamos ahí el El punto de abordaje Y ahora me imagino que habrá fila Como siempre en estos museos. Ah no, parece que no hay fila Estamos abordando Son cinco y media de la mañana Súper puntuales O sea que no pase nada con el avión Como nos pasó de Bogotá para Para Miami Y para Dallas Vamos en un Airbus 319, ¿no? entonces ya no nos toca embraer como nos tocó desde Miami. Good morning. Listo, a bordo. Miren, esto es un Airbus 319, ¿no? no tiene pantallita ni nada. Ah, pero si sí tiene wifi ahora a esperar a que termine de guardar y para irnos para alas, vamos bien wrap uh, uh, the strap around your waist attach the buckle and tighten Vamos a tener aproximadamente 20 minutos que necesitan hacer al estado en la última oportunidad antes de que el nos prepare para. Entonces, el caso era de la de Highway, que era de seis carriles cada uno. De no sé, más los dos de pago. Welcome to Dallas, Fort Worth, for the local time is 7:29 a.m. Please remain seated with your seatbelt fastened until we reach the gate and the captain has turned off the seatbelt sign. Please be cautious when opening overhead vents as items may have shifted in flight. para abajo. Bye -bye. y el universalmente conocido túnel un dice Aduanas. Aduanas. Ese era nuestro bien, el que veníamos a ver, que está en y 31 En ese veníamos. Listo, ya allá atrás. Pasamos la migración, fue fácil, fue rápido. Nos lo va a bien rápido. Y bien, acá está. Este es el otro lado de la terminal de 22. Aquí vamos a poder salir rápido porque como... No, no soy de mandar maletas por bodega porque para hacer todo más rápido vas a ir... y evitar dolores de cabeza, entonces digamos que trato ya siempre todo el equipaje conmigo listo aquí están las bandas como nuestra conexión es hasta por la noche nos vamos a ir a dar un rol hidrocularidad Aquí por Dallas, a ver sí. qué conocemos hoy la vez pasada, y si no han visto el video eh, de, de Deep Helium, de, de, de, de, de, de, de vayan a verlo, que es muy bonito. Creo que es de los distritos más bonitos aquí de... ¿de qué? de, de los distritos más bonitos aquí en Dallas. Sí. Vamos a pasar la puerta, vamos a estar oficialmente en Dallas, Texas. Estamos acá. Listo. Primera misión cumplida. Nosotros tenemos que salir ahí donde dice Ground Transportation, Exit, Salida. Porque para allá. Si usted, para ir para para atrás Para ir atrás son los vuelos de conexión Pero que no a tomar la conexión todavía Entonces salimos por acá ¿Listo? Bueno, parceros, aquí terminamos esta crónica del vuelo Monterrey, Dallas ¿Qué tal les pareció? Gracias por ver el video No olviden, comenten, denle like Pongan ahí, man, me inviten para nada o algo Gracias por ver y oigan, no olviden suscribirse Ya casi ¡Ah, somos mil Gracias por ver, gracias por suscribirse y nos vemos en el próximo video.